abriendo el corazón, abriendo la mente. Nos permitimos desde este momento ser Minyue. Es nuestra naturaleza y ya la permitimos desde este momento. Somos Minyue. Te amo, me amas, nos amamos, somos uno. Corazón a corazón, practicamos la totalidad de Mingyue diligentemente, con buena autodisciplina. Creamos una vida hermosa y una familia hermosa con amor Mingyue. Construimos un campo de conciencia poderoso para traer despertar paz y alegría al mundo. Mm. Mm. desde lo más profundo emerge mi Hacemos uso de nuestra voluntad para estar en mi M mm. mm. mm. Minyue en el interior de nuestra cabeza. Minyue se fusiona con el espacio en el interior de la cabeza. El espacio de la cabeza se abre, la cabeza se abre. Mingyue respira, Mingyue inhala y exhala. Minyue en el interior del cuello. Mm. Nuestra garganta se abre, se relaja. Mm. Mingyue en el interior de los hombros brazos el espacio se abre, el chi se abre, la conciencia se abre en nuestros hombros brazos. Mingyue en el interior del pecho. Como el agua hidrata la tierra, como el agua penetra en la tierra, Minyue nos penetra, nos atraviesa. cada vez más profundo en el espacio infinito interior. Mingyo en el interior de nuestra cintura. Mm. Abrimos. Minyue abre el interior de la cintura. El espacio se abre. El chi circula con potencia. Minyue en el interior de nuestro abdomen, pelvis, cadera. Mm. Permitimos, se abre, nos abrimos. Mm. Se abren nuestras articulaciones, atrofemorales, mingue en su interior, en el interior de los muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies. Mm. Mingue se fusiona con el cuerpo de chi. Mm. Mingyue en el interior y a lo largo de toda la columna vertebral sentimos como se abre el espacio en nuestra columna y el chi penetra, Mingyue penetra en la columna. Mm. Mm. Respiración, Mingyue. Mingyue, inhala. Mingyue, exhala. Mingyue, en el interior de todo el cuerpo. Mingyue fusionándose con todo el cuerpo de Chi. Mingyue trascendiendo el ego. Mingyue trascendiendo los marcos de referencia. Sonreímos. Interiormente, relajamos nuestro gesto del rostro, las comisuras de los labios se relajan, los músculos de los pómulos se relajan, Jintang relajado abierto. La comisura interna de los ojos, relajada, suelta. Comisura interna, comisura externa de los ojos, se relaja. El gesto del rostro se abre. Soltamos el gesto mismo. Mingyue relaja. Relajamos el gesto. De nuestra garganta, relajamos el gesto. De nuestros hombros, clavículas, homóplatos, se abre el espacio. El espacio corporal, el gesto corporal se relaja. Minyue. Somos Minyue. No hay intento de gesto, solo somos Minyue. Cada célula es Minyue. Min en el interior. Mingyue en el exterior. Fusionamos nuestros mingues. Fusionamos nuestros campos de conciencia. En un gran campo de conciencia universal nos fusionamos en amor universal. Mm. Mm. Nuestro interior y el exterior forman una totalidad. Somos uno. Fusionamos Mingyue, el espacio el cuerpo de Chi, el campo de conciencia. Somos uno. Irradiamos amor incondicional y el amor incondicional del universo nos penetra un constante flujo de conciencia pura y amor incondicional. Respiración Mingyue. Soltamos el intento y solo somos Mingyue. Mingyue, amor Mingyue. Una totalidad Mingyue. Desde esta apertura y este compartirnos en conciencia y en amor puro nos fortalecemos los unos a los otros. Nos vamos a poner de pie, Minyue se mueve en su totalidad. Vamos a realizar nuestra meditación de pie. Abrir y cerrar. Pies juntos. Fusionamos. Ninjue con el cuerpo de Chi. Parándonos sobre el chi, abrimos puntas, talones, los pies a la anchura de los hombros, suavizamos rodillas, las flexionamos ligeramente, nuestras manos frente al dantín bajo. Mm. Respiración min niño inhala, niu exhala. Mm. El danti bajo es el centro del universo. Minjo en su interior, mm. abrimos, niño se fusiona. Con el universo, cerramos, niño se concentra en el Dante en Bajo, abrimos, Cerramos, abrimos, niño se fusiona con el amor universal, somos permeables, cerramos, el amor universal se concentra, en el dante abajo abrimos cerramos abrimos cerramos sentimos como nuestro Dante en bajo se expande abrimos sentimos como nuestro Dante en bajo se concentra se contrae, cerramos Niño se abre, niño cierra, subimos brazos a la altura del Dantien medio. Niño se fusiona con el espacio vacío, más no vacío del Dante en medio. Mm. Niño abre, niño cierra. Abrir, cerrar, abrir. Sentimos ese espacio del en medio vital, abrimos, nos fusionamos con el amor universal infinito e incondicional. cerramos el amor universal penetra atraviesa al dante medio Abrir, cerramos. Subimos brazos a la altura del Danti en alto. Min -yue se fusiona con el cuerpo de Chi, con el espacio de Chi del Danti en alto. Fusionamos. con el universo abrimos cerramos abrimos cerramos. Abrimos. Cerramos. Sentimos como Mingyue abre, el espacio de Chi se abre. Abrimos, nos fusionamos. Con el universo, con el chi del universo, cerramos, el junio al chi penetra en el dantianato, abrimos, Bajamos nuestras manos. Más adelante en medio. Continuamos abriendo y cerrando. Todo el cuerpo puro, fuerte. Mm. Todo el proceso que somos en paz. Mm. yo respirando niño estable desde el interior sonreímos Juntamos los pies, elevamos brazos, vamos a realizar la gran circulación, reunimos chi sobre la cabeza desde todas direcciones. Una gran columna de chi reuniéndose sobre nuestra cabeza, un chi muy puro y fino, Vertemos, atravesamos, bajuí, sentimos cómo Mingyue penetra, el chi penetra, cómo va inundando a la cabeza, adelante en alto, es puro, diáfano. Soltamos, relajamos. Vamos bajando. Hacia el cuello. Espacio cristalino. Hacia los hombros, brazos. Hacia el pecho el chi puro nutriendo el área delante y medio hacia la cintura en bajo. Hacia los muslos profundo. La conciencia se mueve en el interior profundo. El chi se mueve en el interior profundo de nuestras rodillas. Espinillas. Tobillos. Pies. Estamos relajados. Reunimos chi, debajo. Subimos. Ninja se mueve integralmente. Subimos brazos. Fusionado el interior con el exterior. Mm. Reunimos sobre nuestra cabeza. Vertemos. Penetramos bajo yue penetra el chi penetra a nuestra cabeza cada espacio a nuestro cuello. Hombros, brazos. Profundo. El espacio infinito interno se abre y se llena de chi, de min yue El pecho. Profundo. Adentro. La cintura. Todo muy puro. Dante en bajo. Cadera. Muslos. Rodillas. Profundo. La conciencia moviéndose en el interior. Espinillas tobillos, pies relajados abiertos subimos relajados Niño se mueve integralmente en su totalidad, está fusionado el movimiento con Min yue subimos brazos, el movimiento se fusiona con Mingyue, con el cuerpo de Chi, con el Chi universal, reunimos sobre nuestra cabeza, mm. Vertemos amor incondicional atravesando Hui, penetrando la cabeza profundo, un espacio muy claro, muy puro. Nuestra garganta, nuestro cuello se aclara, se abre. Hombros, brazos. Cristalinos, el pecho. Con espacio, el chi circulando a través de él. Niño, dirigiendo. La cintura. Bajo cadera, muslos, niño en lo profundo en el interior, rodillas, espinillas. Tobillos, pies, relajados, abiertos. Mm. Niño, se fusiona con el universo infinito, con el chi del universo infinito. Subimos. Mm. Fusionados el movimiento, el cuerpo de chi, el campo de conciencia. Subimos brazos. Un solo movimiento, un solo niñue. Reunimos arriba. Vertemos. La conciencia atraviesa Baekwui, el chi atraviesa Baekwui, el amor incondicional penetra nuestra cabeza, a nuestro cuello, hombros, brazos, Dante en medio, mantenemos la postura erguida, el chi, Minyue continúan penetrando, atravesando hacia la cintura. Dante, en bajo, cadera, piernas. mm, es estable, en paz, nuestros brazos colgando a los costados. Mm. Trascendemos marcos de referencia, trascendemos gestos, somos libres siendo minyue. Apertura, alegría irradiándose desde lo más profundo, desde lo más profundo de cada célula. Elevamos brazos por el frente, cosechamos chi, tenemos un campo de chi puro, accedemos a él, cosechamos chi, cuerpo de chi, campo de chi. Minyue dirigiendo, somos Minyue, Minyue integrado, palmas hacia el frente, cuyin elevado, coxis hacia abajo, espacio en la cintura, espacio en las axilas, tan abierto, Vamos a doblar y a arquear. Cervicales relajadas hacia adelante, los brazos abrazando las orejas relajados. Dorsales, lumbares. Bajamos. Frente hacia las rodillas. Uno. Dos. Tres. Niño y gira hacia la izquierda. Uno, dos, tres. Niñue, gira hacia la derecha. Uno, dos, tres. Miyue regresa hacia adelante. Reunimos chi hacia atrás. Sujetamos el tendón de Aquiles o la zona posterior de las piernas que alcancemos frente hacia las rodillas. Uno. Dos. Tres. Regresan las manos hacia adelante, relajados. Subimos. Mimen, sube. Espacio. Abrimos hacia atrás. Se estira el abdomen, el pecho, la columna empuja hacia adelante. Abrimos, espacio, relajados, regresamos hacia el centro. Espacio en la cintura, en elevado, coxis hacia abajo. Cervicales hacia el frente. Dorsales. El pecho empuja hacia arriba. Lumbares. Bajamos. Frente hacia las rodillas. Uno. Minyue hacia las rodillas. Dos. Tres. Minyue gira hacia la izquierda. Frente hacia las rodillas. Uno. Dos. Tres. Min hacia la derecha. Min hacia las rodillas. Uno. Dos. Tres. Centramos. Reunimos chi hacia atrás, sujetamos, masajeamos. Frente hacia las rodillas. Uno. Dos. Tres. Las manos regresan hacia adelante, durmiendo chi. Los brazos abrazando a las orejas. Desde mi men. Subimos. Continuamos hacia atrás, abrimos, el abdomen se alarga, el pecho se alarga, se abre, regresamos al centro, cervicales hacia adelante. Dorsales hacia adelante. Minyue se mueve. Lumbares hacia adelante. Nuestro sistema nervioso central se fortalece. Bajamos. Abrimos Dumai. Frente hacia las rodillas. Uno. Dos. Tres. Minyue, gira hacia la izquierda. Uno. Dos. Tres. Minyue, gira hacia la derecha. Uno. Dos, el pecho empuja hacia arriba. Tres, centro, manos hacia el frente, cosechamos chi hacia atrás, sujetamos, masajeamos, frente hacia las rodillas. Uno, dos, tres. Manos hacia adelante, subimos desde mi men, abrimos el Mai. columna vertebral empuja hacia adelante abrimos regresamos hacia la vertical vertemos ch'i cuerpo de ch'i cabeza, adentro del cuello, hombros, brazos, niño en el interior del pecho, cintura, piernas, Los brazos cuelgan hacia los lados, nos observamos. Mm. Mm. Ningyue estable, fusionado con el cuerpo de Chi, con el amor universal, abrimos los pies, espacio entre los pies a la anchura, de los hombros, los pies paralelos entre sí. Vamos a realizar el movimiento de la oruga. Ningmen mm. va hacia atrás, hacia adelante, vértebra por vértebra. Continuamos. Abrimos. Minyue se mueve. Minyue dirige. Minyue integrado. vamos deteniendo el movimiento mm -hmm. mm -hmm. niño estable en todo el cuerpo mm -hmm. nuestro sistema nervioso central fortalecido en armonía mm. Se mueve para sentarse. Vamos a realizar rotación de Ming -Meng. nuestras manos frente al dante en bajo creando una gran bola de chi mm. Mm. Sentimos esta expansión y contracción natural constante. Sentimos la vida. Comenzamos a rotar Mingmen. Hacia adelante. Hacia la izquierda. Atrás. Derecha. Continuamos. Continuamos. abriendo, fusionando Mingyue con el espacio de Chi, son uno. Un último giro en esa dirección y rotamos a Mingmen hacia el otro lado, abriendo, haciendo espacio, fusionando. Vamos deteniendo. Sentimos cómo se siente que Mingyue se mueva. Hemos movido a la conciencia conscientemente durante toda esta sesión. totalmente relajados siendo mí, yo integralmente El interior y el exterior son uno. Elevamos la esfera de Chi. Continuamos cosechando Chi del campo de Chi universal. Reunimos sobre la cabeza. Mm -hmm. Mm -hmm. Se fusiona con el espacio de chi, con el campo de conciencia, vertemos, entramos a la cabeza, tanti en medio. San tien. bajo, cubrimos, Uchi. El pulso vital continúa desde Mingyue. Somos un proceso vital que se expande y se contrae constantemente. Nos disponemos a disfrutarlo. Nos disponemos a disfrutar la vida hoy. Deslizamos las manos hacia los lados y poco a poco vamos abriendo nuestros ojos. ¡Hola! Juan Linton. ¡Hola! Juan Linton. Hola, Juan Joan Gracias. Muchas gracias a ti.